¿Cómo, ¿Cómo puede definirlo? Mira, eh, yo daré explicaciones ahora sobre la muerte de este muchacho. Lo único que lamentar la situación, un compañero nuestro laboraba con nosotros ya en el materno infantil ya tenía varios años donde se mantuvo laborando como médico emergenciólogo. Y sobre la muerte yo no puedo eh, decirte sinceramente qué pasó. Habría que esperar a que nací haga la, en el estudio del lugar para entonces nosotros opinar sobre la situación. Lo único que tenemos que decir es que lamentamos bastante la vida de un muchacho joven, eh, lleno de vida, con mucho futuro y que desgraciadamente haya perdido la vida, ¿sí? que no conocemos cuál es la realidad.